en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube, así como nuestro portal Telenor.com. Canal América, primer canal HD en alta definición en la ciudad de Nueva York, en el 10-14 de Óptimos Cable. Canal América, si no lo tienes, solicítalo a tu operadora de cable. Estamos ubicados, señores, en esta transmisión en la Grand Concourse y 170 Street. Así que arranca para acá, ven a darte un baño de pueblo porque ya Nueva York ha abierto sus puertas, quiere que tú vengas, que disfrutes, y esta gran parada dominicana del Bronx inicia, inicia esta gran apertura de la ciudad de Nueva York. Miren, siempre para mí es un placer cuando yo veo la nueva generación, la segunda generación de dominicanos que vinieron hace 20, 30, 40 años con un sueño, con un sueño de cambiar su vida, con darle un mejor futuro a sus hijos, pero me llena de orgullo cuando esos hijos son correspondidos a, a ese sacrificio que hicieron sus padres y que hoy en día son los que están al frente de esas empresas que sus padres comenzaron. Estoy con Nayeli de Jesús, quien es una persona a cual nosotros admiramos, hija de Don Teófilo de Jesús, quien fundó hace muchos años supermercados aquí en la ciudad de Nueva York y que hoy por hoy ella se ha integrado pertenece a la asociación de de supermercados de aquí de la ciudad de Nueva York. Es la eh, manager gerente general de todos los supermercados de la familia de Jesús. Bienvenida a esta gran transmisión. Muchas gracias, Roberto, por tenerme. Un placer estar aquí contigo. Eh, eh, tu primera, bueno, tú has participado ya a, a, a aquí en la gran parada dominicana del Bronx, pero a lo mejor tú venías como, como espectador, ya estás participando como ejecutiva de las empresas que tú representas de supermercados aquí en la ciudad de Nueva York. Cuéntame tu experiencia y cómo te sientes luego de esta pandemia poder participar en una parada de Mercado del Bronx con tanta gente. Claro que sí, so. la primera parada a la cual participé hace dos años en representación de los supermercados que operamos aquí en el Bronx, que son cinco, entonces eh, participé hace dos años y ahora um, el año pasado pausamos, la ciudad entera de Nueva York pausó y muy contenta de estar aquí hoy compartiendo con todos, eh, Pueden darle un gran abrazo a todos y poder representar a los supermercados independientes y más a los supermercados de Food Universe y Superfresh. Háblame, eh, eh, Nayeli, eh, ¿cómo esta pandemia golpeó a los supermercados? ¿Cómo fue eh, este año, año, casi dos años, en medio de esta pandemia, estas restricciones, estas limitaciones? Tú como dominicana de segunda generación, los dominicanos sufrimos mucho, tanto allá como aquí. Cuéntame un poquito sobre esa experiencia. Claro que sí. El año pasado fue un año muy especial, muy diferente, en especial para los supermercados. Todos nosotros los operadores, mi familia, mis hermanas, mis hermanos, todos estamos súper involucrados en los negocios. Y fue un año de mucha experiencia porque eh, todo tipo de problemas de... de, de diferentes eh, problemas que nosotros tuvimos que, que sobrepasar por ejemplo en caso mío con mi familia yo duré seis semanas que mi hijo estaba en cuarentena y como yo salía a la calle a trabajar junto con mis hermanos tuve que dejarlo a él con mis padres y duré seis semanas sin verlo lo veía de una ventanita wow. aparte de eso eso es en lo, en lo personal en el, en el aspecto de, la, de labor imagínate estábamos trabajando con un, con un corto de plomanía a un 30% de la emplomanía llegamos a trabajar eso era nosotros mismos empacando cajas nosotros mismos en las cajas cobrando eh, tuvimos mucho problema con el esca el, es el escasez de mercancía no estaba llegando no había agua no habían eh, muchos artículos de primera necesidad so, fue un año muy diferente con muchas con muchas eh, diversas eh, problemitas, pero pero con mucho deseo y mucho mucho amor pudimos suplir y pudimos you know, aportar a la comunidad y mantener nuestras puertas abiertas, que fue lo importante eh, Nayeli, tú como dominicana de segunda generación, tu padre Don Teófilo de Jesús, quien fundó esta cadena de supermercado hoy representa eh, lo que es Food University un supermercado eh, con todos los productos dominicanos presentes y también latinos y con una gran clientela dominicana ¿Cómo tú te sientes al ser parte de, de, de esta ciudad de Nueva York ya como segunda generación y dirigiendo esta cadena de supermercados. Una gran responsabilidad. Correcto. So, sí, muy, me siento súper orgullosa porque nosotros, eh, lo, lo más bonito de todos nosotros es que somos una, una familia que trabajamos unidos y creo que eso le da el toque a los supermercados right? y, y que seguimos con la visión de mi padre, que fue servir a la comunidad de una manera eh, con toques especiales y, y siempre te digo que, por ejemplo, tú vas a los submercados de nosotros y nosotros, tú te topas con nosotros mismos. So, yo conozco a mis clientes de nombre, mis hermanos conocen a los clientes de nombre. Si hay cualquier necesidad, no se la está diciendo a un particular o a otra gente, no, está viniendo directamente a nosotros. So, para mí es un orgullo poder de, eh, hablar con un cliente que necesita un producto de la República Dominicana o un producto latino en sí y nosotros poder hacer el trabajo y el labor de conseguir ese producto y traerlo a la comunidad. Eso es así. Quiero aprovechar enviar un saludo a mi hermano, don Teofilo Jesús, tu padre, que está en República Dominicana, así como también nuestro hermano Alexis Paulino, que, que son una mutual, dos grandes amigos. Así que nuestro saludo. Ellos están conectados viendo esta transmisión ahora mismo, claro, por Telenor, allá en República Dominicana y aquí a través de, de Canal América. Eh, Nayeli, ahora háblame de esta cadena de supermercado que ustedes de, representan en este momento, que sin lugar a duda es una de las cadenas más importantes, lo que es Food University, supermercados. Correcto. Nosotros ahora eh, pertenecemos a la familia de Key Food Co-op y operamos bajo los nombres de Food Universe y de Superfresh. Y nos sentimos muy contentos de ser parte de esta familia, una, una cadena que, que ayuda mucho a, a resolver y a, y a suplir los supermercados. Y nos sentimos muy contentos, muy apoyados y, y estamos contentos. Hasta ahora tenemos hace un año Comenzamos la conversión y nos sentimos bien, eh, todo lo que lo que necesitamos como apoyo y soporte de, la cadena, de esa cadena lo estamos recibiendo. Bueno, y, a, y, a, y a, a, a través de esa cadena y de ustedes, también esta transmisión se está haciendo posible gracias, gracias al patrocinio de ustedes, porque como puedes ver, esto es un montaje que cuesta mucho dinero, esfuerzo y que sin el apoyo de ustedes, los empresarios que gracias a Dios han podido progresar aquí en esta tierra eh, de Estados Unidos, pues nosotros también podemos llevarte este trabajo para que la gente pueda disfrutar de esta transmisión en vivo para, por ejemplo, República Dominicana, eh, Telenor, y aquí en los Estados Unidos, Canal América, el 10 14 de Óptimo Cables. Así que nosotros contentísimos de poder ver que en buenas manos está Expandero. O sea, don Teófilo, mire, esa muchachita. Eh, y a mí me ha tocado trabajar con mucha segunda generación de empresarios. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra directora de medios, Unice Vargas, quien es la hija del de presidente de Telenor, Juanio Vargas, está aquí con nosotros trabajando. Así como, por ejemplo, allá en República Dominicana y aquí, conozco muchos jóvenes de segunda, tercera generación que están dando la cara a los negocios que sus padres fundaron. Claro. Muy importante, muy importante. Y a papi le mando un saludo. feliz de los padres, a mi padre, lo quiero mucho. Felicidad de los padres, a todos los padres dominicanos que están viendo. Alexis, un saludo especial. Y es así, para mí me, me, me, me llena de orgullo poder seguir el, el, el legado que mi papá ha querido dejar y apoyarlo a él, y creo que ese es mi... Mi mayor eh, anhelo es que él siempre se sienta orgulloso del trabajo que uno está haciendo. Qué bonito, qué bonito, ¿eh? Yo sé que es así que se siente orgulloso. Me siento yo orgulloso. <risa> bueno, vamos a un cortecito, señor director, porque esto apenas comienza. Arranca para la Gran Concord Avenue en la 170 para que puedas disfrutar. Trae tu gorra, tu bandera, tu t-shirt, que sea tricolor. Sube en alto nuestra bandera. Esto es la gran parada dominicana del Bronx por Telenor. Canal América